Muchas gracias, presidente. Eh, yo le propongo un trato, señora de Cospedal. Yo soy breve, si usted me responde. Porque la verdad es que no tengo muchas preguntas, pero son bastante directas. ¿Sí? ¿Empezamos? Todo lo que le pueda responder, claro, de por supuesto. La primera es si se avergüenza de algo. ¿De este tema en concreto que estamos hablando? No. ¿No se avergüenza de ser la secretaria general de un partido sentenciado por ser una enorme maquinaria de corrupción? No me avergüenza de ser la secretaria general de un partido que representa muchísima gente, con cientos de miles de militantes y que trabaja por España, en absoluta. Estoy muy orgullosa. Y saquea a España sentenciado por un juez como una enorme maquinaria de corrupción. ¿Le vuelvo a repetir? ¿Se avergüenza de algo? Señoría, de lo que estamos hablando aquí, no. Esto es una comisión que se llama de investigación… De la financiación ilegal del Partido Popular. Y usted es la secretaria general del Partido Popular, aunque a veces no lo parezca por sus respuestas. Le repito, ¿se avergüenza de algo? ¿Esto es un diálogo de teatro? No, bueno, diálogo de teatro? Bien, señoría, bueno, yo me... le vuelvo a decir, de los casos. De, de que De teatro está... va a haber un montón, ¿eh? Los próximos no, 15 sí, eso minutos. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Eh, señoría, de los temas que estamos hablando aquí. De la yo... financiación ilegal de su partido. ¿Perdón? ¿De la financiación no, no, ilegal no. de su partido? Ah, no, no se habla... Es, es de la agricultura, igual, la comisión. De la presunta, señoría. A ah, presunta, perdón. Sí. sí, es que es muy distinto. Ya, ya. Pero hay una sentencia... Porque le han denominado ustedes así. Es que se llama Gürtel y hay una sentencia de hace cuatro días. Sí, que es susceptible de recurso y vamos a recurrir. Y, yo le pregunto, y donde al ¿por Partido qué? Popular ven, ven, ven. no se le condena por corrupción. Ya. Yo le pregunto, señora de Cospedal, ¿por qué usted aplaude con las orejas a la Audiencia Nacional cuando encarcela a según quién, como por ejemplo a mi presidente Uriol Junqueras, y en cambio dice que no vale eh, lo que hace o lo que dice en cuanto a la financiación legal de su partido. ¿Cómo se come eso? Señoría, si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el No, señor es Junqueras, que no le gusta a usted. Lleva tres horas diciendo que no le gusta lo que hace la Audiencia Nacional. Señoría. Si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras, usted puede recurrir. Y si a mí no me gusta lo que la Audiencia Nacional dice de mi partido, puedo recurrir. ¿Y por qué aplaude con las orejas una sentencia y la otra dice que no vale? Si no digo que no valga, yo lo que sí, digo es que… lo ha que... dicho 15 veces. Yo digo que con una estoy de acuerdo y con otra no, pero los dos podemos recurrir contra las dos. Ergo, Junqueras es un preso normal y usted en un momento dado es una perseguida política por Bárcenas. Yo no he dicho eso, solo he dicho su ah, señoría. no, lo lleva diciendo usted tres horas. No, yo no he dicho eso. Bien, segunda pregunta. ¿Quién es eh, M. Rajoy? ¿Cree que es eh, Mariano Rajoy? Y antes de que conteste le recuerdo que un tal Manuel Morocho, jefe de la UDEF, dijo que sí, que era Mariano Rajoy. Bueno, pues eso se remite a usted y habla usted con ese señor. Yo como. Del que no usted le do... se refiere. La falta de decir. Perdone. La falta de decir ese señor del que usted se refiere. O pues al que usted se refiere. Pero yo lo que le tengo que decir es que como yo no admito la credibilidad de esos apuntes. Luego no admite la credibilidad del jefe de la ODEF. Señoría, yo. Es sentido común, ¿eh? Vamos. Sí, sentido común es que nosotros no vivimos en un Estado policial y que los informes policiales, para bien o para mal, no tienen la categoría en España de sentencia condenatoria, ya. ni de prueba irrefutable, señoría. Que el jefe de la OED diga que M. Rajoy es Mano Rajoy es un invento. No, yo no digo que sea un invento, digo que no Se es Se parece mucho a lo que ha dicho. Bueno, le parecerá. Lo usted. tomaré como yo digo, un sí. Tercera yo, pregunta. No usted termino de los contestar, señoría. Digo que no es irrefutable. Secretaria de Administraciones Públicas, Secretario de Estado, Consejera de la Comunidad de Madrid, Diputada en Castilla-La Mancha, Senadora, Presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Secretaria General del PP, Diputada y Ministra de Defensa. Eso ha sido usted los últimos 20 años dentro o por el PP. Es correcto? Sí. Creo que los últimos 20 años no es correcto, pero el otro sí es correcto. He sido muy generoso. Es más años ¿eh? todavía. No, más no. Bueno, le invito a todos los que nos estén viendo que entren en la Wikipedia ahora mismo y verán que sí, que son más años. La pregunta es muy directa, muy sencilla. ¿Cuándo, cómo y por qué se crea la caja B del PP? Señoría, Se lo digo eh... como representante del PP los últimos 20 años. Bien, señoría, eh, el PP no crea ninguna caja B. Es que no lo digo yo, lo dice un juez. Un juez se refiere a personas que hacen cosas, no al PP. Personas que hacen cosas, eh, los catalanes hacemos cosas también, según Rajoy. ¿A qué se refiere exactamente? No, a qué se refiere. Cosas es robar, Bárcena, su tesorero, dice que usted está implicada en todo eso. ¿A qué se refiere exactamente? No sé, ¿a qué se refiere usted? No, ¿y usted cuando dice que son cosas eh, que hacen personas eh, que no tienen nada que ver con el Partido Popular? Pues cuando es que un, yo le digo... Cuando que... hay un juez que dice que sí. Que yo le digo que la caja, la llamada caja B, no es organizada y creada por la dirección ni por una estructura autorizada del Partido Popular. ¿Quién lo hace, pues? Pues hay personas que parece que lo han hecho, pero no. ¿Cuáles personas? No. ¿Quiénes personas? Señorías, la sentencia habla de algunas de ellas. ¿Quiénes? Pues habla de Correa, por ejemplo, habla de Bárcenas. Eso está ahora mismo su iúdice, porque. Todo el mundo sabe que el procedimiento judicial no ha terminado. ¿Y Bárcenas quién es? Fue gerente del PP ah, y luego luego, luego luego no es panadero, ¿no? O sea, quiero decir que, es una, que luego que no era panadero, quiero decir que no, era una persona con una enorme no. responsabilidad dentro del Partido pero Popular. Pero eso no quiere decir... Lo digo porque que... parece que habla de un panadero, ¿eh? No, pero eso no con quiere Con todo respeto a los panaderos que nos roban. Pero eso no quiere decir que estuviera autorizado para hacer eso. Luego, los papeles de Bárcenas son mentira. Señoría, los papeles de Bárcenas, en muchos de sus apuntes, son mentira, porque los papeles no pueden ni deben identificarse directamente con eso de caja B. Una cosa son unos apuntes y otra cosa es una supuesta caja B. Explíqueme eso un poquito mejor. ¿Qué no, se refiere? no sé. Se lo he explicado no, lo suficientemente. No, yo soy quien pregunta y usted quien responde y le pido es que, pide que, no que no vuelva que a… más a... Es, explicarle. Bueno, está El diciendo que hay unos papeles que no tienen nada que ver, pero que sí, pero que hay un juez, pero que hacen cosas… No, es concrete. que usted está uniendo cuatro preguntas distintas para que suene todo absurdo a quienes nos están escuchando. Eso lo está haciendo usted, pero en lo yo absurdo no. absurdo no estoy cayendo yo, ¿eh? Sí, no se interrumpa. Es un interrogatorio. Bien. No, sí ya sé que es un interrogatorio. Sí, estaría intento bien que lo contestar, pero intento contestar al modelo de los interrogatorios normales, no La pregunta a es muy sencilla. Que ¿Los papeles de Bárcenas tienen algo que ver con el Partido Popular. Los papeles de Bárcenas tienen que ver con Bárcenas. Entonces, ¿por qué sale usted? Él sabrá por qué salgo yo. ¿Y por qué era el tesorero del Partido Popular? Porque se le nombró tesorero del Partido Popular. Y usted formaba Obviamente, parte del Partido Popular. Obviamente, eso fue un error. Eso se ha sabido después. Luego, este señor, que era tesorero del Partido Popular, nombrado por otros señores, se Pero inventaba… lo fue durante acabar, un año y medio, se inventaba, nada más, ¿eh? Bueno, se inventaba…, es que están todos encausados ¿eh? y condenados, no solamente Bárcenas. No. Les recomiendo que no siga por ese camino. Entonces, el señor Bárcenas se inventaba los nombres de esos papeles y entonces le colocaba a usted, le colocaba a sus compañeros y todo es un invento. ¿Es así? ¿Sí o no? Señoría, yo no voy a decir lo que eh, Bárcenas hacía o dejaba de hacer y por qué lo hacía o lo dejaba de hacer. Yo lo que sí le puedo decir… Es que, desde luego, en lo que yo sé, esos papeles son falsos. Un juez dice que no. Eh, cuarta ¿Y hay otros jueces que dicen que sí? ¿Cuáles? Pues jueces que, por ejemplo, han dicho que determinados apuntes son falsos. Diga un nombre. Pues mire, eh, en lo que tiene que ver con los apuntes que se refieren a mi persona, por ejemplo. Pero pueden se ser llama? muchos otros. Diga uno. Le pido uno. ¿Cómo uno? ¿Un nombre de un juez que haya no, dicho que esos nombre, papeles no. son falsos? No, mire, yo no conozco a los jueces por su pero nombre, es que Acaba, pero... acaba de... Bueno, sí, los conoce, porque los nombra usted, pero le vuelvo a... Re... ¿Cómo que los nombro yo? ¿Pero bueno, qué dice usted? su partido en según qué organismos, pero es que acaba de decir que hay un montón de jueces que, de jueces que dicen que esos papeles son falsos. Señoría, le pido un nombre. Señoría, le pido un nombre. señoría, eh, primero, lo digo también para aclarar, porque esto es importante que lo sepan los españoles. Es súper importante. Súper importante. El señor Rufián está diciendo que yo nombro a los jueces. No, no, no. Hombre, no, señor perdóneme. que no estamos entre CTV, ¿eh? Yo le vuelvo a repetir. Usted acaba de decir... No, ni tampoco que ha dicho en la tuerca, un montón. señoría. Usted acaba de no, decir... No, no, usted no, Usted no. acaba de decir ver, que hay un montón de jueces... A ver si hay suerte, a ver si hay suerte, por Usted por favor. acaba de decir que hay un montón de jueces que las culpan de los papeles de Bárcenas y le he pedido el nombre de un juez. Dígame uno. Señoría, yo he dicho que hay tres sentencias que dicen, al menos, que hay dos apuntes que son falsos. Dígame el nombre del juez. Que si no me sé el nombre del juez, ¿cómo ah, no. me lo voy a saber? De acuerdo, cuarta pregunta. Y cito. Según Mauricio, la Gürtel la controla María Dolores, con estos polis, y controla todo el partido. Quiere acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy. Y puede ser que ella use la Gürtel contra todos nosotros. ¿Sabe qué acabo de leer? No. Le vuelvo a repetir. ¿Sabe que acabo de leer? Que no, que no lo sé. Le voy a dar pistas. Mauricio es eh, Mauricio Casals. ¿Sabe quién es? Sí. ¿Quién es? Pues es un eh, directivo de medios de comunicación. Presidente de la Razón. Los polis... Presidente de la Razón. Los polis son Villarejo y compañía. Ah. Ah. No lo digo yo, ¿eh? lo dice un juez. Ah, ¿sí? Sí. Y María Dolores es María Dolores de Cospedal, uh -huh. es decir, usted, uh -huh. o al menos pone en ese cartel. ¿Sabe qué es esto ahora? Piénseselo, por favor. No, no, si me lo pienso es que no sé lo que es. Pues mire, esto es una nota que se encontró con la letra manuscrita de Ignacio González en el despacho de Ignacio González y con el membrete de Ignacio González. ¿Y? ¿Usted qué opina de que insignes corruptos, sentenciados y encausados y encarcelados de su partido la señalen como conocedora principal de la Gürtel? Pues mire, yo no tengo nada que opinar. Yo lo que le digo es que lo que digan otras personas de mí no tiene que ser verdad y en este caso es absolutamente falso. ¿Es falsa esa nota? No, es falso lo que se dice. ¿Y la nota? Ah, yo eso no lo sé. Si sí lo sabe. No lo sé, señoría. El silencio no es porque sí. ¿eh? Quinta pregunta. Eh, en 2004 usted sustituyó a Francisco Granados, que entiendo que sí que sabe quién es, Sí, claro. en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que entiendo que sí que sabe qué es. Sí, claro. ¿Es correcto eso? Sí. Y usted, inmediatamente después, ejecutó la concesión del tren de Navalcarnero en contra del criterio del ministerio de, de la época. ¿Es correcto? Piénseselo. No, sí, si yo lo voy a pensar. Yo, en el tren de Navalcarnero, señoría. Pasaba por ahí. No, no, es que no se ha adjudicado siendo yo consejera de transportes. Ah, no. No. La prensa miente. Pues yo no sé, señoría, es que no se adjudicó siendo yo consejera de Transportes. Bueno, yo sigo, ¿eh? Porque... No, usted siga, pero no se adjudicó sí. siendo yo consejera de Transportes. Vale, vale. Invito también a la gente que nos ve que entre en Wikipedia. Sí, que entre, pero que no. Que entre. Una concesión por la que, según el fiscal de la Lezo, no yo, ¿eh? el fiscal de la Lezo, que ojalá fuera, fuera cosa mía, Ignacio González cobró, por esa concesión que usted eh, hizo, cobró un millón cuatrocientos mil euros en mordidas. ¿Por qué se dio tanta prisa en conceder esa esa concesión? Señoría, que yo no lo hice. ¿Cuánto cobró González en mordidas? Señoría, que yo no lo hice. Que no ¿Y Francisco sé... Granados? Señoría, que yo… Está, Ese está tema un rato no de he decirme allá con... que no los conoce. ¿eh? No. Si usted quiere que yo le conteste la verdad, le contesto. Sí, por favor. Yo le Más contestado... que nada porque usted, en sede parlamentaria, le recuerdo que no puede mentir. Sí, usted no, no me hace falta que me lo recuerde. Yo y ya que me la meroteca sé muy es muy, ¿Eh? muy fastidiada. Desde luego, señor Rufián, muy fastidiada. Pero, mire, yo claro que conozco al señor Granados y al señor González. Y le he dicho que yo no adjudiqué el tren de Naval Carnero. Si es que se lo he dicho. Y entonces, todo lo que usted vale. me pregunta de ese tema no se lo puedo contestar. ¿Quién es Adrián de la Joya? Yo si Bien. no tuviera... ¿Adrián de la Joya quién es? Yo si no tuviera el apellido que tengo, le haría una gracia del apellido de este señor, pero no la puedo hacer. ¿Sabe quién es? Pues sé que es una persona que ha aparecido con de esta... De la nada. <risa> Hombre, no, de la nada no. Tendrá, tendrá su padre y su madre, digo yo, como todos ya, ya. los que estamos aquí, ya, ya. Pero, pero... A mí no sé me haría que... gracia si no fuera un empresario que a través de él, como testaferro, cobraba mordidas de Granados y de González. ¿Sabe quién es? No, yo no lo conozco a esta persona. ¿No lo conoce? No. ¿De nada? Que no, que no. no es esta que no, bueno. pregunta. Señora de Cospedal, Gurtel es pasado o es presente del Partido Popular? ¿Qué opina? Esta, esta no tiene... No, va, no. Sin a, va sin acritud, ¿eh? Puede responder no, yo a usted le estoy contestando sin ninguna crítica Y yo me alegro. A pesar de lo que usted crea. Eh, pues mire, Gürtel, es pasado. ¿Es pasado? ¿Seguro? Sí, sí. ¿No veremos ninguna noticia de este año, de una mordida, de no sé quién, de no sé cuánto, que usted luego dirá que no sabe quién es? Pues mire, espero que no. ¿Espera no. o lo puedo asegurar? ¿Usted puede asegurar que va a pasar algo en Esquerra Republicana dentro de un año que usted no pueda controlar? En 87 años no ha robado a nadie. Ahora, ahora usted. Bueno, señoría, dígame, su partido está sujeto uno. a algunos procedimientos. Sí. No me diga usted eso, diga señoría. Uno, diga uno. Señoría, como si yo me pongo a hablar de los no, procedimientos... No, diga uno. Es que acaba de hacer una acusación muy grave de un partido al cual no, yo represento. Verdad, diga no, uno señoría, si es conocido público no, en No, diga uno. Diga uno. Bueno, señoría, que Pero es diga un caso de corrupción de Esquerra Republicana. Diga uno. —Pero no es tan difícil. —Señoría, eh, es conocido público y vale, notorio. —Diga, pero uno, le repito, le diga le pido... uno. Le pido que bueno, diga uno. Contestar? Yo le digo Lezo, Gürtel, Púnica. Ahora usted diga uno. —Señoría, yo le digo que la Gürtel es pasado. Que obviamente... —Yo le digo que usted miente en sede parlamentaria Vamos a ver, en cuanto no es a Esquerra Republicana. Rompirse, señor Rufián. Deje que conteste la señora componente. Bueno, le estoy preguntando de forma repetida. Sí, pero eso. Pero déjela que se explique. Conteste? Yo no voy a seguir hasta que no conteste. Pero que el tiempo lo tenemos controlado. Conteste? Tiene a mí me da igual que conteste. Bueno, yo ya le he contestado a su señoría. No, no ha contestado. Conteste qué casos contesté. de corrupción está involucrado. Es ya le he contestado a su señoría. No ha contestado. No voy a seguir hasta que conteste. Bueno, pues no siga a su señoría. No sé qué hacer. Usted ha sido muy... Se ha puesto muy muy gallo con no. el compañero del PSOE y le ha dicho de forma repetida que salga fuera y que diga lo que está diciendo aquí frente a la prensa, porque usted se creyaría. Yo esas costumbres de de según qué cargos no lo voy a hacer, ni se lo voy a decir. Pero usted sabe perfectamente que ha mentido aquí en sede parlamentaria y lo sabemos todos nosotros. Si tiene arrestos, si tiene agallas, salga fuera y dígalo. Muy bien. Séptima pregunta. ¿Sabe quién es Bárcenas? Sí. ¿Quién es? Pues una persona que fue tesorero del Partido Popular y que ha hecho un daño enorme en mi partido y que está condenado por comisión de delitos. Barcelona le dijo al juez Ruz, ¿sabe quién es el juez Ruz? Sí. Que usted cobró 200.000 euros. ¿Sabe que son 200.000 euros? Sí. De dinero negro de Sacir Vallehermoso uh -huh. cuando era presidenta del PP de Castilla-La Mancha. Uh -huh. ¿Sabe qué es Sacir Vallehermoso? Sí, una empresa. ¿Sabe qué es la Consejería o Castilla-La Mancha? ¿La institución Castilla-La Mancha lo sabe? No, la consejería no. La institución Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma como la de Cataluña. ¿Es cierto lo que dice Bárcenas? Por supuesto que no. ¿Y por qué lo dice? Él sabrá por qué lo dice. Tampoco sabía que su marido... Ya no me venga con historias ¿eh? de feminismo, porque su marido, Ignacio López del Hierro, está donde está porque está involucrado en enormes casos de corrupción. Si no, no le preguntaría, se lo puedo asegurar. A mí no me haga trampas. ¿Sabe por qué su marido financiaba en negro campañas electorales del Partido Popular? Y no lo digo yo, ¿eh? No, lo dicen algunos, ya lo sé. No, algunos eh, no, algunos que llevan toga. No, no, que llevan toga ninguno, ¿Ah, señoría. No? no, ninguno. Repítalo. Ninguno. Bueno, responda. Ninguno. No, no, que ¿por qué lo dicen? Pues con el interés de perjudicarme. ¿A usted? Sí, por supuesto. O sea, López de Hierro es un señor que pasaba por ahí, y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. No, López del Hierro es un señor que es mi marido desde hace unos años. Yo soy una de Cospedal, pero muy... creo que su poder bueno, y su trayectoria hablar, no se merece que usted haga aquí durante cuatro horas un Cristina de Borbón o un Anamato. No se merece su poder y su trayectoria que usted haga aquí aquello de es por amor, yo no tengo ni idea, él sabrá, yo no sé quién es ese señor. Ese señor. Mire, no se lo merece. No, le recomiendo no, no. que se lo repiense, porque yo estoy absolutamente convencido, y a los hechos me remito, que usted podría hacerlo mucho mejor. Así que ahora responda. Bueno, si le deja a su señoría, respondo. Pero Después, si no, no me deja, ya sé que ha he hecho una introducción. Pero le ha le, quedado le, muy bien la introducción. Le he responder señoría. antes. La pregunta es: ¿qué republicana se me ha quedado mirando? como la vacas al tren? O sea, imagínese, si no le dejo responder. Bueno, es que su señoría es muy inteligente, pero yo no lo soy tanto. No, Por eso yo me quedo soy mirando. Soy bastante como las vacas limitado, al tren. se lo puedo asegurar. No, no, que va. Es muy inteligente su señoría. Pero mire, señoría, eh, yo le vuelvo a decir. Eh, el señor López del Hierro y yo tenemos una relación desde hace eh, mucho tiempo. Pero a mí no pero, me interesa su relación. le Es que no me interesa la relación que pero usted tenga Rufián, con López del Hierro, me interesa Rufián, la relación que tiene con el Partido Popular. Pero, señor Rufián... No, es que contestar. me va a hacer lo mismo que le ha hecho el compañero de pero, Podemos. Sí, ¿no? No, después de contestar la señora compareciente, si usted no está satisfecho, puede volver a repreguntar y a precisar las cosas, de que si no no nos entendemos. Pero es que, primero, me está hablando usted de, de hechos que supuestamente porque no sucedieron, sucedieron mucho antes de que yo lo conociera. Entonces, eso de que era una persona que tiene que ser él necesariamente porque es mi marido y estaba relacionado con el Partido Popular es un argumento que se cae por su propio peso, porque ni era mi marido, ni yo lo conocía, ni tenía ninguna relación con el Partido Popular. Y por eso yo a su compañero le he dicho que esa persona que pone, eh, no sé qué me han dicho, López H o López Hierro, que no es mi marido, señoría. Pero. Pues qué, qué, contento está usted? ¿Cuánto me alegro. No. Pero vamos, que ya se lo pero, digo. Pero que, es que no. Yo creo que partimos. Aquí podemos partir todos de la base <ríe> sí, no. de que somos adultos. Claro. Pero aquí nadie es idiota. Claro, de que, claro, quiero decir que claro. usted puede. Yo le vuelvo a repetir. Sí, sí. Por respeto a su poder y a su trayectoria. Sí, sí. De verdad quiere liquidar este tema diciendo. ¿Que López H. y López de Hierro no tienen nada que ver con su marido? Por pues supuesto, lo va... pero ah, es que no, es la verdad. Pero ¿por qué no le... La, la meroteca se... es muy fastidiada, señora del Cospedal. Pero, señoría, pero todo lo que usted quiera. Vale. Y eso que ha dicho usted, de que los jueces lo han dicho, sabe usted que es mentira. Tampoco, vale, vale. No, señoría, pero... es que no es verdad. Vamos a, vamos a pasar de Señoría, tema. no, no, paso. Ah, vale, pues siga. No, pero si señoría me, su señoría me pregunta una cosa y yo se la contesto, que no es verdad eso que usted ha dicho, que los jueces lo han dicho, es que no lo han dicho. No, ha dicho que ni siquiera es él. Porque no lo es, claro, ah. por eso los jueces no lo han dicho, claro. Luego, López de Hierro, su marido, ya concretamente, ese señor del que usted me habla, no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular. Ahora que está casado conmigo por pues su relación conmigo. Pero usted se llama de Cospedal, De verdad, ¿eh? Ya, y, bueno, y me sabe fatal, ¿eh? Pero usted en ningún momento me lo invento, ¿eh? Desayunando. Nunca la ha dicho. Bueno, pero, pero, eh, no, pero no, pero, pero, oye, ¿esto qué? ¿Nunca? Pero, señoría, yo. Lo digo señoría, porque está, repito, ¿eh? Involucrado en enormes casos de corrupción. Eso es falso, señoría. ¿Es falso? Eso es falso, señoría. Okay. No, es Absolutamente donante, no, es falso. Don, ¿No es donante en negro de campañas electorales del Partido Popular? Por supuesto, que, Popular, no. Por supuesto ¿no? que no. ¿Y usted nunca la ha preguntado por ello? pues Ese tema lo hemos hablado como una injuria y una difamación, porque eso es falso. De acuerdo. Eh, ¿Quién cree que es de punto cospedal en los papeles de Barcelona. Obviamente he de ser yo. ¿Sí? Por Sí, porque pues estoy le, en el Partido me, Popular. Me alegro, porque la verdad es que sus compañeros, eh, en cuanto les preguntábamos esto, decían que era que no, no tenía no, nada No, esa persona que aparece ahí... Es usted. Bueno, claro, ese ¿Y es usted la que mío? recibe 7.500 no, euros No, yo no por, recibí no. nada, porque ese apunto le vuelvo a decir que es falso. Mi nombre... Es el mío, obviamente, si eso lo sabemos todos. No lo voy a decir yo a usted que haya otra de punto hospedar el Partido Popular. Es absurdo. Pero lo que le digo es que se apunte es falso. Hombre, igual otra que cobre 7.500 euros sobre su Que 2, no, no, señoría, que no. Que se apunte es falso. Es falso. Sí. ¿Y por qué el juez dice que es cierto? Es que el juez no ha dicho que sea cierto. Ah, así. tampoco. No. ¿Y por qué hay una sentencia? Perdón, señoría, la sentencia... Está intentando prejuzgar intentando, las declaraciones ¿no? de unos testigos, desde mi punto de vista, extralimitándose en sus funciones como argumentación. Pero no está diciendo que todos los apuntes tengan que ser verdad con relación a todas las personas. Porque además eso es falso. Y hay otras sentencias que dicen que es falso. Sentencias de una audiencia provincial, de un Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Constitucional, señoría. Pero no me sé el nombre de los jueces, señoría. No, ya, ya. Ya. Pero. Eh... Al final la, Igual, la... su señoría, si ¿sí se sabe el nombre de los jueces donde ponen los casos, yo no. Me sé, me sé el nombre yo... de los jueces que encarcelan a la disidencia política, yo... y usted lo aplaude yo... con las orejas. Eh, ahora le voy a leer una, una grabación eh, que le pillaron a Ignacio González. Sí, sí. Eh, hablaba con un tal Luis Vicente Moro, que sabe perfectamente quién es. Entonces él decía, cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro. Me sabe fatal pero volvemos a hablar del señor López del Hierro. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con el preso Eduardo Zaplana? Ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Y por qué este señor dice y esto? Y Desde luego, yo creo que mi marido ni lo conoce, fíjese. ¿Y por qué este señor dice esto? Pues eso lo tendría que preguntar a ese señor. Se lo pregunté, y me dijo que se preguntara a usted. Pues, mire, eh, ese señor está hablando de cosas que desconoce y está haciendo afirmaciones que son falsas. No sé si para presumir, para querer hacer ver que sabe muchas cosas, pero eso es falso. Cuando ve que Ignacio González llega aquí y sus compañeros, que ahora le están… Bueno, no, no mucho hoy, la verdad es que no mucho, le jalean y le aplauden y tal, acusándola a usted de forma velada, ¿qué opina? Cuando Ignacio González, pues, hombre, pues me indigna. ¿cómo Cuando ve lógico? a sus compañeros jaleándole. No, mis compañeros no han jaleado a Ignacio González de, acusándome de a Le aconsejo no, que vea los vídeos. Sí, no, sí, sí, yo estaba ahí y le jaleaban no No, si yo, sé, no si yo también he visto los vídeos de la comparecencia, pero no. Sí, le aplaudían. No. Hoy no, no tanto, señoría. y me sorprende enormemente. Están viendo sus móviles, sus iPads, y no están muy cabreados. Sí, así se lo he pedido yo, señoría, alegro, a todos ellos. Me alegro enormemente, porque así no parece una barra brava. Eh, ¿Qué responsabilidad tuvo usted en lo de mantener despacho, secretaría, coche y sueldo a Bárcenas? Y no entro en aquello que muy bien le ha preguntado a mi compañero de, de Podemos del eh, finiquito en diferido, aquel momento paradigmático de la historia política de este país. ¿Qué responsabilidad tuvo usted en todo aquello? Señoría, eh, se pactó con, este, con esta persona, con Bárcenas que iba a poder tener eh, sus cajas en una sala eh, de, del partido, del edificio del partido, como así fue, que iba a poder disponer de un coche en momentos oportunos que le fuera absolutamente imprescindible, así se me dijo a mí. Pero ya estaba en, lo, en, las, y en también, los diarios. Como un... Perdón, me, me, le estoy contestando. Ya, ya, ya, vamos Y ya. también, y, y, bueno, la relación que él tuviera con su secretaria, yo eso no lo sé. Pero, Pero la secretaria, eso es lo quién, que la, sé. ¿quién le pagaba el sueldo a la secretaria? Pero es que ya no era su secretaria, era una secretaria del partido. Vale. ¿Y, y cómo es posible <risa> lo que no sé si mantenga... hablaba con ella directamente, pero eso no se lo puedo asegurar? Ya, ya. ¿Y cómo es posible que un señor que está en las portadas de los diarios como un presunto corrupto eh, mantenga esas prebendas en el Partido Popular? Señoría, porque si todos actuáramos sabiendo lo que sabemos hoy, todos actuaríamos de manera distinta en nuestras vidas. Pero hay cosas que se conocieron con posterioridad. Yo vuelvo preguntar, ese sí, señor sí. salía en titulares y se habían publicado ya papeles, habían publicado SMS, y mantenía coche, mantenía secretaria y mantenía un montón de prebendas en la sede del Partido Popular. ¿A cambio de qué? Señoría, yo ya le he contestado. Eh, hay cosas que se supieron con posterioridad y hay cosas que se eh, pactaron que cuando esta hecho. persona terminó la relación laboral. ¿Se arrepiente de y eso como cosas, secretaria general? Bueno, a mí. Me parece que sabiendo lo que se ha sabido después, pues fue un error, claro. ¿Por qué cree que, que el juez no le da veracidad a Mariano Rajoy en su declaración? Pues eso hay que preguntárselo al juez. Le preguntas. No, ojalá, es que... ojalá viniera aquí el juez, pero bueno, diría que no. no va a venir. Pues mire, ojalá no, porque hay que mantener la independencia de los poderes del Estado, ojalá, también se ojalá, lo digo. Ojalá, también. también lo... Hombre, fíjese si no está mantenida, que hasta hace un juicio de valor acerca de una declaración de presidente fíjese, del Gobierno. Fíjese si no está mantenida, fíjese. que ayer dijeron que España está en, en el puesto fíjese. 23 de 28 fíjese pero de, separación de pero, Hombre, no dirán que estos jueces son proclives al Partido Popular, ¿verdad? ¿No lo dirán ustedes? Yo creo que son, señoría? Yo, yo creo que son vendetas. ¿Verdad, señoría? Costeral? No lo dirán ustedes, creo, señoría. Yo creo que usted... Eh... En bueno, un momento dado sabe perfectamente eh, que son vendetas entre familias del Partido Popular. No, hombre, no, por Dios. Señoría. Y tanto. señoría, señoría ¿eh? La instrucción. Pero son se cosas mías. Eh, he visto se terminó un porque en se comenzó y se terminó, señoría. Pero bueno, no, pero yo le digo que, que ¿por qué piensa eso el juez? Pues no lo sé. A mí me parece un argumento, eh, francamente, que para mí es una extralimitación de lo que tenía que hacer el juez en esa sentencia. Yo no puedo juzgar lo que hace un juez. Él es soberano para hacer lo que tenga que hacer. Pero eh, que creo yo que no tiene que ver con el fallo de la sentencia y, por lo tanto, que era innecesario, absolutamente. Y por eso me parece muy sorprendente ese juicio de valor diciendo que alguien declara algo porque si declara lo contrario le puede perjudicar. Hombre, me parece tremendo que eso se pero, diga señora, en argumentación. Sí. No, eh, me, me sí, dice sí, que sí, qué sí, le sí. parece. Yo le digo lo que no, me no, parece, no, la, se lo digo honradamente. te agradezco la, la sinceridad, pero escuchándola, pareciera que el juez eh, es un votante de Podemos. No, yo no he dicho nada, señoría, de eso. ¿No? Yo no he dicho nada de eso. Yo no he dicho nada de eso, señoría. Lo he dicho de Podemos señoría. o de, de cualquier partido contrario. Yo no he dicho no, nada no de incluyo, eso. No, no según quién. Eh, ¿Qué le haría dimitir, señora de Cospedal, en cuanto a todo esto que estamos hablando aquí? ¿eh? ¿Algo de lo que le hemos preguntado, le hemos leído, si se demostrara? ¿Usted dimitiría. Pues, señoría, que yo pensara que tengo alguna responsabilidad en estos hechos que se produjeron. ¿No tiene absolutamente ninguna? No, no la tengo. ¿Y qué haré dimitir al señor Rajoy? Ni tampoco la tiene el señor Rajoy. ¿No, no habría nada que hiciera dimitir pues, al señor creo Rajoy creo que no, señoría, francamente se lo digo. Esta es la última pregunta y pido disculpas de antemano al presidente, porque la verdad es que tiene poco que ver con la, con la comisión, pero estoy obligado, porque me la han pedido las víctimas. El otro día se encontró, o ayer se encontró una pierna en Turquía todavía el accidente del Yak-42. ¿tiene algo que decir a las familiares? Pues, mire, señoría, creo que no es objeto de esta comisión, pero se lo voy a decir. En el mes de enero, como yo me había comprometido con los familiares a hacer todo lo que pudiera hacer para encontrar todo lo que, hubiera, que tuviera que ver con, con los fallecidos del Yak, el Ministerio de Defensa hizo gestiones en Turquía por si quedaba algún resto orgánico. Y lo hicimos voluntariamente, y además nos lo había pedido uno de los familiares que estaba convencido de que podía haber restos orgánicos de su hijo. Nosotros desde el mes de enero llevamos haciendo gestiones, y entonces eh, las autoridades turcas nos comunicaron hace no demasiado tiempo que se había encontrado una extremidad, un brazo, una eh, pierna. Que... pierna, o una pierna, sí, lleva razón, señoría, una pierna que no se sabía a quién pertenecía. Que las autoridades turcas parecía porque la información que nos han dado los turcos es muy confusa que la, la habían enterrado antes de la identificación de los cadáveres lo hicieron por su cuenta y riesgo antes de la identificación de los cadáveres pero que no saben a quién puede pertenecer. Comunicado esto eh, yo le solicité al delegado y al agregado de defensa en Turquía que fuera a la población en concreta donde están los cementerios a enterarse a ver si podíamos identificar dónde estaba ese, ese, esa extremidad, esa pierna, y a ver si podíamos extraer algún tipo de resto orgánico que nos permitiera identificar si pertenecía a alguno de los españoles que iban en el YAC. Allí le dieron explicaciones muy confusas, que los cementerios se habían unificado, que eran dos municipios distintos, bueno, muy confusas. Pero como era tan confuso. Eh, Creo que fue la semana pasada. Yo le he solicitado a la Audiencia Nacional Auxilio Judicial para que, con las autoridades judiciales turcas, hagan todo lo que haya que hacer en Turquía, porque yo no tengo la competencia en Turquía, para encontrar ese resto y poder así averiguar si pertenece, porque eso no lo sabemos, señoría, a algún fallecido del IAC. Y desde el momento que supimos eso, hemos llamado a todas las víctimas. A todos los familiares de las víctimas de Jack los hemos llamado nosotros para informarles que este asunto está pendiente y que les tendremos informados. Eh, bueno, a todos ellos les vamos a tener informados de lo que podamos averiguar y hay menos a una persona que dijo que no quería saber nada del asunto. Eso es lo que yo le puedo informar y me alegro porque se lo he comunicado, no yo directamente, pero soy el ministerio en persona a todos ellos. Le es gracias. decir, hemos cumplido con lo que les dijimos que íbamos a hacer. Le agradezco todas las respuestas, principalmente esta. Muchas, Muchas gracias. gracias, señoría. Gracias, señor Rufián. Bueno.